¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noches de Census, si no soy abogado o abogada, ¿qué herramientas jurídicas tengo para protegerme de abusos de autoridad? Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez, y como invitada especial, licenciada en contaduría, Fernanda Yuseli.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 permítanme. Ok, pues eh, nos encontramos ya casi a rectas finales de, de declaraciones anuales, ahorita los contadores andamos como locos ya presentando 30 nos falta un día para presentar declaraciones anuales de personas morales, pero pues les damos la bienvenida, este su es programa Noches de Census, a nombre del maestro Antonio Aranda, a nombre de Census Capacitación, pues el día de hoy tenemos un programa bastante especial, especial para la capacitadora, especial para su servidor eh, porque tenemos una invitada eh, bastante importante, bastante especial, la maestra Fernanda Yuseli Hernández, que en algún momento ya la voy a presentar, pero pues les adelanto eh, eh, la invitada que vamos a tener el día de hoy. Y pues eh, espero que podamos compartir esta transmisión el día de hoy de Noches de Census, para que podamos eh, hablar el día de hoy sobre algunas cuestiones que, como contadores, si no soy abogado, ¿qué puedo hacer, no?, esa es la pregunta, si no soy abogado, si soy empresario, si soy cliente, si soy proveedor, si soy contador, ¿qué puedo hacer para defenderme de, de, tanto de la autoridad como de algunas cuestiones que en algún momento me puedan afectar como contribuyente? Y, y llegamos a ese punto donde decimos, ¿no? Oye, entonces, ¿qué, qué pasó? ¿No? Tengo que, tengo que contratar un abogado, tu contador no puedes cuestiones de ese tipo, ¿no? que eh, el día de hoy vamos a empezar a, a deslindar, vamos a empezar a determinar esas cuestiones. Yo creo que dijera por ahí el dicho zapatero a sus zapatos, ¿no? Yo soy contador de profesión, aquí la invitada del día de hoy pues es abogada, reconocida, bastante reconocida, y pues eh, eh, el día de hoy nos va a hablar precisamente de eso, ¿no? Y como es costumbre, por, por parte de su servidor, el maestro Carlos Ramírez, pues le doy la bienvenida a este a su programa Noches de Census, y pues vamos a iniciar con las noticias del día de hoy, vamos a ir a la parte de noticias, y regresando, pues, ya presentamos a nuestra invitada del día de hoy, una invitada bastante especial, como les comenté desde el principio, y pues vamos a intro de las noticias, y regresamos, por favor. Ok, amigos, pues, dentro de las noticias tenemos... Eh, reforma electoral de AMLO, así se elegirá el consejero presidente del INE. La iniciativa será presentada después de la consulta de revocación de mandato. AMLO dijo que su reforma electoral incluirá propuestas para reducir el número de legisladores plurinominales y una reducción del presupuesto a partidos políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, detalló cómo se elegirá el presidente del nuevo Instituto Nacional Electoral en caso de que se apruebe su propuesta de reforma electoral que enviará en las próximas semanas. Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario reiteró que presentará una reforma que plantea la elección de magistrados y jueces electorales por medio del voto ciudadano, y que en el candidato que más voto reciba será el consejero presidente del INE. Como segunda noticia tenemos Infonavit suspende créditos Hipoteca Verde y Remot remote Pelavit. El Infonavit anunciará nuevos esquemas de crédito para atender estas necesidades de vivienda durante todo el año y principios del año 2023. El Infonavit suspendió temporalmente la operación de las tres modalidades de crédito línea IV. El Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, Suspendió temporalmente las operaciones de las modalidades de crédito Línea 4, Remodelavit e Hipoteca Verde para la adquisición de ecotecnologías o reparaciones en las viviendas para renovar los esquemas de financiamiento. Como eh, en un comunicado, el Infonavit que dirige Carlos Martínez Velázquez aseguró que la medida implementada a partir del pasado 19 de marzo del año 2022, afectará, no afectará a los acreditados y trabajadores que llevan a cabo la solicitud de sus créditos ante, antes de dicha fecha. Y por último, como tercera noticia tenemos, difícil que Peña Nieto no supiera sobre la manipulación de basureros de Cocula, dice AMLO. Sin embargo, López Obrador aseguró que no está culpando a nadie, se puede ser re responsable, pero no culpable. Sobre un posible llamado Enrique Peña Nieto a declarar en el caso Ayotzinapa, AMNO aseguró que la investigación llegará hasta donde la fiscalía lo requiera. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es difícil que Enrique Peña Nieto no tuviera conocimiento sobre la supuesta manipulación que realizan integrantes de la Marina en el basurero de Cucula durante las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pues bien, estas han sido las noticias de esta semana las más relevantes y pues vamos a, a dar paso ya a los temas mucho más importantes del día de hoy, eh, eh, los temas que nos corresponden sobre sobre estos efectos que tiene eh, nuestra profesión como contadores, como administradores, tal vez como abogados que nos están viendo, pero el día de hoy tenemos una invitada bastante especial, la, la maestra Fernanda Yuseli Hernández, que nos va a compartir, si no, si no soy abogado, ¿qué puedo hacer, no? Si no soy abogado, ¿qué puedo hacer con respecto a esto? Para el ejercicio de la profesión. Pues bien, regresamos después de estas noticias a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Ok, amigos, pues buenas noches, sea bienvenida a la maestra Fernanda Yuseli Hernández, para mí es un honor, es un gusto, yo creo que ya en redes sociales ya la, ya, ya la he seguido bastante, eh, por ahí somos, eh, eh, me, me, me, me, atrevo, me atrevo a decir, somos amigos ahí en Facebook, y este, pues para mí es un honor tenerla aquí como invitada, el día de hoy le externé, mi, mi, mi agradecimiento, mi, mi, eh, como tal, el, el agradecimiento de tenerla aquí como invitada en este es subprograma Noches de Census, a nombre del maestro Antonio Aranda, a nombre de Census Capacitación, pues tenerla. Me comentaba hace rato que pues ya había estado aquí con nosotros en Census, pero en el otro programa, Rompiendo Paradigmas, ahí con el maestro Antonio Aranda, con el maestro Martín Rojas Tamayo. Pero pues el día de hoy pues tenemos aquí en Noches de Census como invitada la maestra Fernanda yuselia Hernández, y me voy a permitir leer parte de su semblanza académica, ella es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con titulación automática por promedio, durante su trayectoria laboral en el sector público, se desempeñó en los siguientes cargos, jefa del departamento y directora de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, abogada analista de la Administración Desconcentrada Jurídica de Morelos, eh, apoderada legal del Instituto Mexicano de Seguro Social, adscrita a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación de Morelos, es conferencista eh, en el primero, segundo y tercer Congreso de Defensa Tributaria celebrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos eh, en marzo 2018, 2019 y 2020 invitada para hablar sobre temas fiscales en diversos medios de comunicación, como el periódico La Unión, Cuadratín, Infoagenda Morelos, Derecho de Réplica, entre otros. Así como las siguientes instituciones, Asociación de Industriales y Empresarios del Estado de Morelos, Asociación Civil, Asociación de Autorelos del Estado de Morelos, Asociación Civil, Foro Morelense de Abogados, Asociación de Abogados del Estado de Morelos, Asociación Civil, Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, Tecpan, Guerrero, Cancún, Quintana Roo, Chiapas, Saltillo, Coahuila, Baja California Azul, Nuevo León, Salamanca, Guanajuato, Veracruz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, San Miguel de Allende, Tampico, Celaya, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, mi Estado, Nuevo León, y Región Centro, Istmo Peninsular. Facultad de Derechos, Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Copa, Coparmex de Veracruz. Pues yo creo que eh, bastante amplio su currículum. Hay, hay todavía más, pero, pero me voy a limitar hasta este punto para, para poder darle la palabra aquí a nuestra invitada el día de hoy. Un gusto, maestra eh, Yuseli. Eh, eh, me gustó bastante el nombre de Yuseli. Eh, si me permite, le voy a llamar Yuseli. Ah, muchas me gracias, adelante si usted, por favor. si usted me lo permite, la maestra Yuseli, pues tenemos de invitada el día de hoy, ya, ya escucharon su currículum y pues el día de hoy nos va a hablar precisamente de, de, de eso que podemos hacer nosotros como contadores, como contadores o como empresarios, como accionistas, como personas independientes, si no somos abogados, ¿qué podemos hacer para defendernos? de los actos de autoridad. Yo creo que ahí vamos a diferenciar en algún momento los actos de autoridad y los actos administrativos que en algún momento se, se refieren. Y pues le doy la palabra aquí para saludar a nuestro auditorio, a la maestra Yuseli Hernández. Bienvenida sea usted a este su programa Noches de Censos. Contador, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre, siempre es un gusto poder estar aquí en esta plataforma eh, tengo, tengo el gran agrado, como usted dice, de, de llamarle amigo, aunque sea de Facebook ¿no? Ya en algún momento, claro que, claro que esperemos que se dé otra, otra cuestión que me encanta de esta plataforma es que tengo la oportunidad de saludar A quienes ya también se han convertido en grandes amigos y colegas Que por cierto nos están viendo eh, Permítame por favor mandarle, mandarle muchos claro. saludos al contador Hugo Osejo A Martín Rojas que nos están claro. viendo atentamente y bueno, eh, no quiero dejar pasar esa oportunidad. Finalmente, eh, pues fíjese contador que el tema que nos ocupa esta, esta noche de census eh, es un tema que como usted muy bien y, y muy atinadamente comentó en un inicio, no solamente nos ocupa a los abogados, sino que justamente a veces no sabemos que como ciudadanos olvidémonos si, si como contribuyentes, y si como contadores, que, bueno, se puede dar, simplemente por el hecho de ser ciudadanos, tenemos algunas herramientas jurídicas que desconocemos y de las cuales no se hace uso por lo mismo. Ahora, son herramientas bastante valiosas al momento de plantearnos frente, como también usted ya lo comentaba, un acto de molestia por parte de una autoridad, sobre todo cuando consideramos que ese acto pues pudiera llegar a ser arbitrario Y no solamente actos, también resoluciones, que no es lo mismo, pero al final del día se, tra se traduce en, en un perjuicio, ¿no? en, en un daño que resiento yo como, como ciudadano o como ciudadana. Y bueno, pues yo estoy a, a su banderazo de salida porque ya sabe que a mí, a mí me, me dice de aquí iniciamos y yo hasta que, hasta que termine el programa. Claro, muchas gracias, este, maestra Yuseli. Pues, eh, igual, bienvenidos a, aquí al maestro, mi, mi estimado amigo, el maestro Martín Rojas Tamayo, mi estimado eh, maestro Hugo Sejo. hace rato estaba platicando ahí con, con el maestro Hugo Sejo también, y pues, bienvenidos a este, a, este, a este su programa, es un honor que nos estén sintonizando. Yo creo que siempre es bueno compartir este tipo de, de temas, es importante compartir. Yo siempre he sido de la idea aquí en este programa Noches de Census, yo creo que siempre he reconocido al maestro Antonio Aranda eh, eh, en Census, que se trata de compartir, ¿no? Se trata de compartir esta, estas cuestiones, tanto de derecho, de contaduría, de finanzas, muchas cuestiones que yo creo que nos ocupan ahorita en este mundo que estamos y en este año 2022 que nos estamos enfrentando a demasiadas cosas, Facturación 4.0, CFD 4.0, Cartaporte, este, Facultades, Beneficiario controlador, ay Dios mío, prácticamente es donde uno se pregunta, quiero seguir siendo contador o no quiero seguir siendo contador, ¿no? O también. También <risa> a fin de eh, siempre me había gustado la fotografía, ¿no? Exactamente, <risa> o, o gracias a Dios tenemos aquí a, a, a nuestros abogados que nos pueden que nos pueden ayudar o nos pueden salvar de estas de estas situaciones, ¿No? Pues maestra Yuseli Hernández, pues ¿Con qué podemos empezar? Yo siendo contador, aquí su servidor, Carlos Ramírez, siendo contador, como le comenté hace rato, pues yo también soy abogado, pero como tal no litigo, ¿No? Sinceramente yo no litigo, eh, soy eh, licenciado en derecho, no abogado, licenciado en derecho de profesión, pero pues no me dedico al litigio, me dedico más a la parte de la contaduría, y y dentro de ese ámbito, yo digo, pues, eh, yo creo que, que, que cuando lleguen esos momentos eh, eh, alguna invitación, algún requerimiento, alguna facultad de comprobación, pues yo como contador digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué, qué, qué me toca? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que es el tema del día de hoy, ¿no? ¿Qué podemos hacer como eh, si no soy abogado? ¿Qué herramientas tengo para poder defenderme en contra de la autoridad? Le dejo la palabra, maestra, y pues es libre aquí en su programa. Perfecto. Muchas gracias, contador. Pues vamos a dar inicio porque la verdad es que son varios puntos que no me gustaría dejar de tocar. Entonces, eh, si me permiten, les tengo preparado un material para que esto sea un poquito más dinámico. Eh, como vamos a tocar algunos términos jurídicos, bueno, me gustaría que eh, lo vieran en su pantalla. Otra cuestión que también quiero comentarles antes de empezar con el tema... Este material con mucho gusto lo podemos compartir. Si me indica usted contador, eh, ya sea claro. que se lo envía usted personalmente o a, a donde me digan para que a su vez se comparta a aquellas personas que nos dejen su correo electrónico durante la transmisión en vivo, porque de repente estoy en algún foro. Y me llega un mensaje dos años después, ¿no? Y bueno, eso, eso ya no ya podemos enviar. De hecho, posiblemente el material ya ni siquiera esté vigente. Claro. Entonces, para aquellas personas que nos hagan llegar su correo electrónico, con todo gusto, les comparto este material. Vienen eh, medios de contacto para poder presentar quejas y denuncias, que es justamente de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, bueno, ya tienen en su pantalla este, este material. Vamos a hablar, como ya muy bien introdujo el tema el contador, sobre las herramientas jurídicas que tenemos sin ser abogados, es decir, eh, usted también ya lo comentaba, de repente me topo con un acto o resolución de autoridad que considero transgrede mis derechos, pero pues no sé qué hacer, siempre se me ha dicho, ¿no?, que lo primero que tengo que hacer es llamar a un abogado, y por cierto, eso, es, eso, es, eso no está alejado de la realidad, sería lo ideal, ¿no? Pero no hay que dejar de decir que como ciudadanos la propia ley nos da herramientas, ¿no?, Claro. Eh, es muy importante también hacer énfasis en lo que usted comentaba contador, zapatero a tus zapatos, un, una cuestión es que yo me aventure a presentar medios de defensa, ¿no? que eso es muy poco recomendable, porque recordemos que para poder llevar a cabo un medio de defensa o para poder eh, que se sustancie de la mejor manera, bueno, pues es necesaria la intervención de un especialista en temas jurídicos, sin embargo, les decía, hay otras herramientas en las cuales yo como ciudadano, yo como contador, yo como contribuyente, puedo, eh, puedo hacer uso, puedo emplear. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas? Fíjense muy bien. A veces escuchamos, ¿no? Dicen las leyendas urbanas, de que los mexicanos tenemos un famoso derecho de petición. Lo escuchamos mucho y ejerce tu derecho de petición y plantea y pide y solicita y bueno, ¿no? Pero en realidad, ¿a qué se traduce? ¿Necesito yo a un abogado que me redacte este escrito mediante el cual le voy a solicitar algo a la autoridad? ¿O será que yo como ciudadano lo puedo hacer? ¿O cómo lo puedo hacer? Bueno... Este derecho de petición está muy poco valorado por los ciudadanos mexicanos porque fíjense qué sencillo es. La Constitución en el artículo 8 que tienen ustedes en su pantalla, palabras más, palabras menos, nos dice todos los ciudadanos tienen el derecho de plantearle ante una autoridad competente, es muy importante y es el primer punto, solicitar ante una autoridad competente por escrito y de manera respetuosa, y seguramente contadores aquí me van a decir, licenciadas es que mire, después de tantas cosa es muy difícil ser respetuoso con la autoridad, pero sí, se tiene que ser respetuoso. no Entonces, eh, si nosotros redactamos eh, de forma muy sencilla, incluso pudiera llegar a ser de forma coloquial, ¿qué es lo que le quiero solicitar a una autoridad? Si estoy presentándolo ante una autoridad que puede, la competencia se refiere a eso que es la autoridad que puede darme esa información, ¿no? Que está posibilitada por la ley. Eh, nosotros los abogados le llamamos facultada por una norma, ¿no? Puede ser eh, un código, puede ser su ley orgánica, puede ser su reglamento interior. Entonces, vamos a plantear un ejemplo, si les parece. Supongamos, que yo, soy, yo requiero una constancia de situación fiscal. Y aquí seguramente si me está viendo algún funcionario que trabaja o por parte de la autoridad, me va a decir, apaguen, apaguen este programa porque nos van a llover <risa> <risa> solicitudes. Pero miren, supongamos que yo necesito una constancia de situación fiscal, el sistema está completamente saturado, es más, se cayó el sistema, eh, no me es posible ingresar, no la puedo descargar, no puedo hacer nada. ¿Qué pasa entonces si yo necesito ese documento? ¿No? Bueno, pues el derecho de petición me dice, mira, tú puedes plantearle a la autoridad, puedes solicitarle lo que ella esté facultada e incluso a veces obligada a darte. En este caso que estamos platicando, si los medios electrónicos idóneos no funcionan y yo necesito ese documento, entonces válidamente puedo redactar un escrito solicitando ese documento ante la administración desconcentrada competente dependiendo del territorio, obviamente para que me pueda dar ese, esa eh, constancia de situación fiscal. Y así como este ejemplo, que por cierto es muy burdo, pero es para efectos didácticos, así como este ejemplo, hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, eh, bueno, vaya, les pudiera platicar incluso en temas ambientales, les pudiera platicar en temas, cualquier cuestión que tenga eh, relación con una autoridad, y bueno, recordemos que en el país, en, en México, hay infinidad de autoridades, infinidad de autoridades, ante cualquier autoridad, no solamente la fiscal, yo puedo ejercer mi derecho de petición como ciudadana. Ahora, hay, hay otra, eh, otro beneficio, si lo podemos decir así, de derecho de petición. No me pide que fundamente ni que uh -huh. motive. Ahora, la fundamentación y la motivación de conformidad con el 16 de la Constitución son obligaciones de las autoridades. Yo como ciudadano no tengo que decirte los fundamentos, ni tengo que explicarte. Si, si existe una norma que a ti, autoridad, te obliga a darme esa información, basta con que yo te la pida. Punto. Claro. ¿Me explico? Entonces, este derecho de petición, bueno, pues pudiera, pudiera decir, es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos para poder plantearle solicitudes a la autoridad. Pero el derecho de petición no solamente incluye eso, también incluye la obligación de la autoridad de contestarme en un plazo ya sea establecido por la ley, si es que la ley que regula la autoridad establece un plazo, y si no hay un plazo que la ley establezca, entonces me, me tiene termino. que contestar. Es correcto, en un plazo prudente. Así se señala por parte de... Eh, tesis emitidas por la, por la Suprema Corte, dice, mira, si no hay un plazo establecido en la autoridad, tiene que ser un plazo prudente, es decir, aquel que le lleve a la autoridad recabar la información que le pides y poder proporcionar. Mm. Entonces, insisto, este eh, derecho de petición muy pocas veces se utiliza, es más, vámonos, nos quedamos hasta el punto de los ciudadanos, pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿eh? Licenciada, yo vi el programa de census, eh, estuvo muy padre, nos dijo del derecho de petición, yo presenté un escrito de manera respetuosa, ante autoridad competente, ¿y qué creen? Que ya pasaron no sé cuántos meses y no me ha dado contestación. Eso no pasa en México, ¿no? Ya pasaron no sé cuántos, no sé cuántos años claro. y no me ha contestado lo que le solicité. Bueno, ahí ya entramos los abogados. Uh -huh. Hay una forma eh, hay dos formas. Una en sede administrativa, en medios ordinarios, que se llama negativa ficta o afirmativa ficta, dependiendo de la materia en la que se presentó esta solicitud. Y hay otro medio que se denomina amparo indirecto. Uh -huh. En el amparo indirecto ya es un juzgado de distrito quien obliga a la autoridad omisa a dar contestación. ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahí sí ya no entran ustedes los ciudadanos, ahí entraríamos. Los abogados. ¿Por qué? Y miren, entre comillas, porque se, el, el juicio de amparo se entendería que su objetivo era ser tan sencillo, ser tan accesible, que también fuera un medio de defensa para todos los ciudadanos. Desgraciadamente, a raíz del paso del tiempo, bueno, pues se ha ido complicando. Se ha hecho poco accesible para los ciudadanos cuando su esencia, su inicio, tuvo que haber sido, es más, el juicio de amparo puede incluso promoverse hasta de forma oral. Esa es la idea del juicio de amparo, pero bueno, son, esas son otras cosas de las cuales con mucho gusto en algún otro momento pudiéramos platicar. Hay otro, hay otro medio eh, que tienen a su favor, los que tenemos todos los ciudadanos, que fíjense cuáles. Resulta que las autoridades tienen un área para denuncias y quejas. Oiga, licenciada, me está diciendo que la autoridad que emitió un acto que me perjudica tiene un espacio para que yo me queje. Es correcto. Les voy a explicar por qué. Recordemos que una autoridad como institución es como una persona moral. De hecho, es un ente ficticio, ¿no? Ya vamos a ponerle nombre y apellido. Una Servicio de Administración Tributaria, ¿no? <risa> de, y, nada más escuchamos ese nombre y miren. Eh, nos, hasta nos da el pique en el ojo, ¿no? <risa> claro. Bueno, ¿Qué pasaría si uno de sus funcionarios, ojo oh, con esto, aquí está la clave, uno de sus funcionarios comete un acto que considero resulta arbitrario? Uh -huh. Bueno, pues, la institución llamada Servicio de Administración Tributaria tiene instancias en las cuales yo puedo hacerle del conocimiento que uno de sus funcionarios se está pasando. ¿No? Entonces, muchas veces nosotros no tenemos eh, el conocimiento de que podemos presentar este tipo de quejas y denuncias. Ahora, hay otro tema respecto, eh, o que se presenta ante la propia autoridad, que es cuando por ejemplo, eso tampoco pasa en México que su sistema no funciona ¿no? o que eh, la prestación de su servicio es ineficiente como o ahorita, que, como no, ahorita. No, no sé, no sé si no pasa pero bueno entonces eh, estos temas también se pueden plantear se pueden levantar reportes se obtiene un número de folios se guarda la constancia, ¿para qué? para que si en algún momento el de una obligación se posterga por una falla en el sistema, pues yo puedo tener un respaldo para entonces alegar que mi cumplimiento eh, no se dio por una causa de fuerza mayor. ¿Me explico? Okay. O en su caso que se trata de un cumplimiento espontáneo dependiendo de Perfecto. la situación. Bien, este es, otro, este es otro medio que tenemos que un poquito más adelante les voy a dar los teléfonos, los correos electrónicos y eh, las aplicaciones a través de las cuales se pueden presentar estas quejas. Tenemos otro medio, fíjense, por parte de todos los ciudadanos, que estoy segura que lo han escuchado, y hablo de las procuradurías. Uh -huh. ¿Cómo que las procuradurías? Pues, sí, fíjense muy bien. En México tenemos procuradurías encargadas de la defensa de los derechos de, de sujetos específicos. Les voy a dar ejemplos. La Profeco, que es la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la eh, Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores también, que es otro sujeto específico, pero en el caso que nos ocupa, nosotros tenemos a la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, la famosa PRODECON, oiga licenciada, yo soy contador, yo soy contadora, yo soy, eh, es más, yo soy la misma contribuyente la que tiene este problema porque ya está que me notificaron un documento, un requerimiento, un mandamiento de ejecución, una carta de invitación, bueno, le am, am, tenemos una infinidad, ¿no? Un, un abanico inconmensurable de actos o resoluciones que pueden causar una molestia al contribuyente, entonces lo que puedo hacer es acudir a esta procuraduría a recibir una asesoría o en su caso incluso puedo yo ser eh, asesorada y defendida por esta procuraduría. Y fíjense que hay una cuestión bien interesante, es de forma gratuita. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos eso. Claro que hay un tope, rebasando ese tope entramos nosotros, los abogados particulares, pero los ciudadanos tienen a su alcance a estas instituciones que los pueden asesorar, los pueden guiar e incluso, les decía, los pueden representar de forma gratuita. ¿no? Y, y déjenme decirles, eh, aprovechando y haciendo el comercial, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en México ha hecho muy buen papel para poder, eh, justamente en la defensa de los contribuyentes. Hay áreas de oportunidad y válidamente contribuyentes me podrán decir, oiga licenciada, yo acudí, no me atendieron o no, o no me hicieron caso respecto a este asunto. Me parece que pueden ser los menos, porque en la gran mayoría de los casos la PRODECON hace un excelente trabajo. Eh, entonces, bueno, esa es otra herramienta que tenemos los ciudadanos, en este caso en específico los contribuyentes para poder defendernos ante lo que consideremos sea un abuso de autoridad. Bien, tenemos otra herramienta por si eso no fuera poco, bueno, yo quiero agotar todo y me voy a ir a quejar a uh -huh. todos lados y, y yo quiero presentar todo lo que se pueda presentar. También tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Alon Guzmán. Eh, aquí es bien interesante porque nosotros podemos denunciar a funcionarios públicos que se hayan extralimitado en el ejercicio de sus facultades. Me explico, oiga licenciada, eh, esto tampoco se da en México, fíjese que nunca me notificaron la multa y ya me quieren llegar a embargar, es más, ya me notificaron el oficio mediante el Ahí. cual se faculta la autoridad para hacer uso de la fuerza pública. Oiga, yo ni siquiera tengo entendido que, que me notificaron esa multa. Es más, es una multa de 2.190, una cuestión así, no, no quiero dar cifras específicas y no estoy hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? pero bueno, supongamos, ¿no? supongamos que, que ya me quieren embargar y yo ni siquiera he recibido la notificación. Es más... Yo he pedido a mis colaboradores que reciban absolutamente todos los documentos. Tengo cámaras en la empresa y nunca me han venido a notificar la multa. Entre muchas otras cuestiones que suceden en la práctica. Bueno, a veces pensamos que solamente tenemos, por ejemplo, la denuncia ante la propia autoridad. A veces pensamos que tenemos una denuncia incluso en materia penal porque consideramos que el servidor público pudo haber cometido un delito o a veces pensamos que tenemos solamente a la Procuraduría. Pues no, también tenemos a una Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la cual yo puedo denunciar a un servidor público del que considere o se está llevando a cabo desvío de poder o se está extralimitando en el uso de sus facultades o cualquier tema que eh, vuelva ilegal o arbitrario su actuar. ¿Me explico? Entonces, bueno, ese es también otro medio que tenemos los ciudadanos. Finalmente, del tema que les quiero platicar en esta, en esta noche de census es del derecho de acceso a la información pública. El derecho a saber, miren, eh, en, en su despacho, aquí en su casa, por la baja Morelos, hay una, hay una abogada, quien por cierto le mando muchos saludos, la, la licenciada Verónica García, quien es la especialista de este tema de presentar las solicitudes de acceso a la información pública. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar sobre su tema, ¿no? pero, pero me parece que es, es muy importante que nosotros entendamos que si no conocemos, que si no sabemos, difícilmente podremos exigir. Y está ya muy cantado y muy eh, hablado este tema de el conocimiento es poder y, y la información es poder y bueno, pero déjenme decirles que no hay nada más eh, cercano a la realidad. Si ustedes tienen información hoy en día, realmente tienen posibilidad no solo de tomar decisiones, sino además de exigir sus derechos, entre muchas otras cuestiones. Entonces, bien, miren, tienen en su pantalla... Eh, el número para quejas y denuncias ante la autoridad fiscal, en este caso quise eh, dirigir esta plática a temas fiscales, bueno, pues atendiendo a la plataforma, pero así como, la, como el servicio de administración tributaria tiene sus medios, cualquier otra autoridad administrativa debe tener este canal de comunicación con los ciudadanos, ¿ok? Entonces insisto, eh, si quieren que se les comparta este material, con mucho gusto háganos llegar su correo electrónico. Y les decía... Se puede presentar vía telefónica, se puede presentar vía correo electrónico, se puede presentar incluso a través de su celular en la aplicación SAT móvil, eh, se puede presentar vía internet. Incluso en teléfonos fijos o, o teléfonos eh, que de forma física están en las aduanas o en las propias oficinas del SAT, que ellos rellaman los teléfonos rojos, que bueno, es complicado que estando en las oficinas usted se acerque al teléfono porque entonces, ah, una queja. ¿no? Claro. Como, como ustedes gusten presentar su queja, ahí lo pueden hacer de forma anónima. Eh, y miren, justamente en esta diapositiva tienen ustedes lo que les comentaba de la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos y otro medio también que es ante la Secretaría de la Función Pública. Eh, todas las autoridades del país tienen órganos internos de control que se encargan o tienen un organismo, vaya, eh, parte de la propia autoridad, que se encarga de revisar que sus funcionarios públicos cumplan con sus labores de forma correcta. Entonces, bueno, este es otro medio que tienen también los contribuyentes. Eh, finalmente, les comentaba que ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no solamente tienen oportunidad o tienen la posibilidad de presentar una queja, sino que lo pueden hacer en línea, ni siquiera tienen que ir, sino que además reciben asesoría jurídica también, gratuita. Entonces, hay muchos eh, organismos en, en el Estado mexicano que, bueno, su, su principal objetivo es justamente ese, no, ser un medio en el cual un ciudadano pueda presentar eh, alguna inconformidad por un acto o resolución arbitrario por parte de una autoridad del país. Bien, les decía, el derecho a la, al acceso a la información pública, el derecho a saber. ¿Por qué es tan importante el derecho a saber? Y sobre todo... Licenciada, ¿por qué nos va a platicar de esto si el tema se trataba de herramientas de los ciudadanos para eh, defendernos de abuso de autoridad? Y les decía, ¿cómo vas a saber que se trata de un abuso de autoridad? Por ejemplo, supongamos que, eh, pues bueno, pagamos, pagamos nuestras contribuciones, pon el nombre y el apellido que le quieras poner, Impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, mucha gente que paga impuestos sin saber que lo hacen, ¿no? los impuestos indirectos, lo que tú quieras. Todos pagamos, ¿no? Y resulta que se me niega el acceso a la educación pública bajo el argumento, pues, de que ya no hay lugar. Oiga, pero yo pasé el examen, obtuve el puntaje necesario, pero pues ya no hay lugar. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo sé, cómo yo, Fernanda Yuseli, o como eh, cualquier ciudadano del Estado mexicano, cómo sé que el Estado está gastando de forma eficiente los ingresos, o mejor dicho, el presupuesto que se le otorga en temas educativos? ¿Cómo sé que lo está haciendo de forma eh, cor eh, correcta, vaya, de forma, eh, no, no, más que correcta, de la forma en la que la ley le obliga? ¿Cómo el, lo el, sé? El destino al gasto público, dijeran, ¿no? Ah, muy bien. Ya, mire, contador, yo le voy a pedir. ¿no? <ríe> <ríe> Mi, <ríe> como, <ríe> perdón, perdón, perdón. ah Muy bien. No, no, ya no se me adelante. Ya ya eh, nos queda clarísimo que aquí el contador también tiene la preparación de... No, de, no, no. So... De Entonces, no se me adelante, contador. Acuérdese que esto, esto es para todos los ciudadanos. Bien. Disculpe, disculpe. No, al contrario, al contrario, mire, justamente lo que usted comenta, el principio de destino al gasto público, ¿no? Eso, miren, es bien importante eh, en cualquier materia porque al final del día, bueno, pues el, el presupuesto eh, a, impacta en varios rubros, no solamente les decía, por ejemplo, en temas fiscales, ahorita platicábamos de temas educativos, pudiéramos platicar de temas de salud, uh -huh. miren, el tema del derecho de acceso a la salud, cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es bien interesante. Se ha logrado que trabajadores eh, que, que se encuentran dados de alta en el Instituto Mexicano de Seguro Social bajo el régimen obligatorio, se ha logrado que se les cubra el acceso a, a temas de salud más allá de los que el propio IMSS puede brindar. Y a estos se le llaman servicios subrogados. A través de estos medios que les, que les estoy eh, platicando, que, que les estamos compartiendo en esta plataforma, se ha logrado que el Instituto Mexicano del Seguro Social subrogue eh, servicios para que pueda brindarlos a los, los trabajadores, a aquellos sujetos que se encuentran en estos regímenes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden lograr a través de saber exigir. Y, y bueno el saber exigir es a través de los medios idóneos también eso, eso se tiene que decir eh, ya sea que se acerquen a un abogado o ya sea que ustedes hagan uso de estas herramientas de las cuales les estamos platicando en las que no se necesita como tal tener alguna preparación jurídica bien les decía derecho a saber derecho a saber qué no eh, hay una colega en su casa Morelos que dice Sí, el, el chismecito, ¿no? No, no, no. No es derecho a saber cualquier cosa. A ver, aquí ya empezamos mal. Es derecho a saber la información pública, la información que nos compete a todos, en qué se gasta nuestro dinero, si lo están haciendo de forma eficiente. A ver, a mí me dijeron que contrataron a una empresa, que el Estado contrató a una empresa, pero lo hizo a través de una adjudicación directa. que no se supone que tiene que ser a través de una licitación en donde participen varios? Eso no pasa en México, ¿no? Pero que no se supone que tiene que ser a través de una licitación? que no tienen que haber varias propuestas y se tiene que elegir la mejor? ¿Qué está pasando con, con todos estos temas, no? Eh, cuando nosotros nos empezamos a hacer esas preguntas, hay una forma de obtener la información. Y es una forma que, fíjense, puede ser anónima, es decir, yo no tengo por qué poner en riesgo mi integridad, si así lo considero, puede, es, tiene que ser gratuita, y además, si la autoridad no me contesta, entonces ya entramos los abogados, bueno, o lo pueden hacer incluso ustedes, claro está, eh, pero bueno, eso sería tema de otra charla. Entonces, a eso me refiero, el derecho a saber, a saber qué está haciendo el Estado, eh, ¿qué, qué, ¿En dónde se está gastando mi dinero? ¿Lo está haciendo de forma eficiente o será que ya contrató a su amigo, infló los precios? Eso no pasa en México. Y entonces te está despilfarrando el dinero y nadie hace nada, ¿no? Es, esa es otra cuestión. O supongamos, supongamos que el servicio de administración tributaria pagó millones de dólares provenientes de ingresos de los ciudadanos mexicanos. Para, con, para contratar una empresa que le haga un sistema que no funciona. Supongamos, mm. ¿no?, que eso pasara. ¿Cómo sabemos <risa> qué empresa? Sí, claro, ¿cómo sabemos qué empresa lo hizo? ¿Cómo sabemos cuánto se gastó? ¿Cómo sabemos que no se sigue gastando dinero y el sistema no funciona? ¿Qué hacemos los ciudadanos ante eso? Y bueno, aquí, permítanme por favor, de forma muy eh, concreta, platicarles un poquito sobre este derecho a saber, para pasar al final sobre cómo se ejerce. Bien, este es un derecho fundamental. No lo dice la licenciada Fernanda, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fíjense cómo se define. La definición es importantísima para poder entenderlo. Es un derecho fundamental, reconocido como una variante de contención. ¿Qué es contención? Un freno. Espérame, aquí no pasas, aquí no transgredes derechos. Un contrapeso y vigilancia hacia el Estado. ¿Por parte de quién? Por parte de los ciudadanos. ¿no? Este es el medio de contención, vigilancia y contrapeso que tenemos los ciudadanos y se llama transparencia. Si tenemos un Estado transparente, si todos sabemos qué está haciendo el Estado, entonces no solamente podemos identificar si se están cometiendo arbitrariedades, sino si están respetando por lo menos lo mínimo que establece la norma, si se está eficientando el destino del gasto público, ¿no? O si se está destinando a lo que se tenía que destinar y no a comprar, eh, bueno ya, ya no voy. Miren, yo no sé por qué me invitan a hablar de estos temas y si ya saben cómo soy. Para que me Bien. No, no, no, adelante, adelante. Miren, estos, este, este derecho a saber tiene eh, varios valores fundamentales y no solamente eso. El propio Estado democrático tiene valores fundamentales. No es el tema que nos ocupa, pero sí es importante que sepan que un valor fundamental para que un Estado pueda ser democrático es ese que tienen aquí y del que estamos platicando. La transparencia. Si un Estado no es transparente, ahorita vamos a platicar de lo que puede llegar a pasar. Y son temas delicados. Más allá de lo fiscal, podemos hablar incluso... De, de tema que tiene que ver con la libertad y con la vida. Entonces les decía, el fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 6, en donde se señala que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Repito, no lo dice la licenciada Fernando, esto está en la Constitución. Antecedentes, ¿por qué licenciada? A ver, ¿De dónde viene? Queremos saber de dónde, de dónde se origina o será que siempre se ha previsto en la Constitución o será que ni siquiera estaba en la Constitución mexicana. Y bueno, resulta que esto aparece por primera vez desde 1948, fíjense cuantísimos años, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, en donde se habla más allá de la libertad de opinión y de expresión, fíjense, de recibir información y opiniones, ¿no? Entonces, aquí surge, ahora, hay, hay, hay aspectos que engloban este derecho a saber, que es derecho a traer la información, derecho a informar, y derecho a ser informado. Es más, miren, es, es un simple ejercicio lógico, y lo vamos a hacer en pequeñito, en una familia. Es más, con el hijo, con el hijo, supongamos que le digo, ¿sabes qué?, no seas malo, lánzate a la tienda, trae, eh, tráete un refresco para que comamos todos o tráete un jugo y resulta que el hijo llega, yo le doy, no sé, 50 pesos y el hijo llega y simplemente pone el jugo en la mesa y ya, ¿no? No me dijo si, si se gastó todo el dinero, eh, no me dijo si... ¿Quedó algún tipo de cambio? No me dijo, bueno, no sé absolutamente nada. O con los hijos también en la escuela, ¿no? Oye, tu boleta de calificación. No, pues, pues no sé, ¿no? No sé qué está pasando. Eso tampoco pasa en los hogares mexicanos. A ver, eh, ya me citó la maestra, el que quiere una junta, y, y no es con todos los padres de familia, no es solamente con algunos, ¿qué está pasando? Bueno, pues esa transparencia que es indispensable, no solamente en el núcleo familiar, sino a nivel nacional, es decir, en todo, eh, en cualquier ente público, esa transparencia es la que permite, como dicen, como muy bien dicen las cuentas claras, ¿no? Eh, en aras, en aras justamente de tener este derecho, bueno, pues resulta que en México es hasta, hasta 1977 cuando se incorpora y se nos dice lo siguiente, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero fíjense cuantísimos años tuvieron que pasar para que México adoptara este derecho a la información. Ahora, ¿cuál fue el primer criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este derecho? Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que la Corte se pronuncia para analizar este derecho? Recordemos para aquellas personas que no están familiarizados con temas jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro máximo órgano de justicia en todo el país. Entonces, eh, bueno, el, el primer criterio de este máximo órgano de justicia, bueno, es bastante interesante. Desgraciadamente contado, este primer criterio se relaciona mucho a un caso que tuvimos hace algunos años, y me refiero a, al tema de Ayotzinapa. Justamente un caso similar fue lo que hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto al derecho a saber, el derecho a transparentar y a obtener esta información. Fíjense, en 1995, eh, en el municipio de Guerrero, pero, pero perdón, en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, desgraciadamente, murieron 17 personas y 21 resultan eh, heridas. Ahora, se dice que esta, eh, esta, eh, este, estos números, desgraciadamente, se dan por enfrentamientos entre campesinos, pero la realidad fue que, que se dio por enfrentamientos entre campesinos y fuerzas del Estado, es decir, la fuerza pública. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Resulta que una persona, de forma anónima, le envía videos al periodista Ricardo Rocha, estos videos evidenciaban que el gobierno del estado de Guerrero no neutralizó esta protesta de forma, eh, pues vaya siguiendo los parámetros que, que los elementos tenían que haber seguido, sino que, sino que se da utilizando violencia y no solo esto, posteriormente manipularon la información sobre este eh, pues caso bastante, bastante triste que se da en el estado de Guerrero. Entonces fíjense, número uno, no solamente ocultaron la información, sino que además la manipularon y tuvo que haber sido por parte de un particular quien reveló a través de proporcionarle estos videos a un periodista. Entonces, cuando se da este, este tema, bueno, pues la Corte, en, a través de una jurisprudencia en 1996, dice es sumamente preocupante, esa es la parte importante, es sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia en incurrir en una política de falta de ética, fíjense muy bien, de ocultamiento, de engaño y bueno, aquí ya la Corte eh, mete un poco de temas personales, ¿no? eh, temas subjetivos, de desprecio a la propia sociedad por parte de quienes son elegidos o designados pues justamente para defenderla y para servir a la sociedad que en este caso bueno fueron eh, los los policías no los los elementos de la fuerza pública bien este ese es el primer el primer antecedente que tenemos en temas eh, jurisdic jurisdiccionales judiciales en este caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces licenciada ya no le entendí usted me está diciendo que Puedo pedir información, pero no me está diciendo qué información. Yo puedo pedirle los ingresos de mi vecino y saber cuánto gana y entonces pues más o menos ver cuánto le voy a pedir en la cooperación de la posada. No, espérenme tantito. Hay tipos de información. Eh, tenemos la información pública, la información clasificada como reservada y la información clasificada como confidencial, pero ahorita lo vamos a ver rápidamente. Sin embargo, hay un principio que debe permear, vamos a decirlo así, la máxima publicidad. ¿En qué consiste? Consiste en que se entendería que toda la información de entrada tendría que ser pública, excepto la que se encuentra clasificada como reservada y como confidencial, de la cual vamos a platicar un poquito más adelante. Y fíjense aquí lo que nos dice, la premisa inicial es que toda debe ser pública, toda la información se puede poner al... Eh, en las manos de los ciudadanos. Sin embargo, cuando tu autoridad clasificas alguna información, tienes que justificarlo. No es nada más decir, ah, a mi consideración esta es, esta es reservada, a mi consideración esta es eh, confidencial. No, no, no. Tienes que justificar el por qué. ¿Por qué es importante entonces que los ciudadanos tengan acceso a la información pública de las autoridades? Iniciamos con este tema. ¿Por qué? Porque la información te da posibilidad de tomar eh, decisiones, la información te hace saber si están respetando o no tus derechos y a través de la información se abre tu panorama de acción. Bien, ¿podemos tener acceso a toda la información? Les decía que no, tenemos información clasificada como pública, perdón, como reservada, como confidencial y por premisa inicial, la, la que se encuentra eh, como pública. Licenciada, ¿qué información no puedo pedir? No podemos pedir aquella que comprometa la seguridad nacional, que menoscabe negociaciones en los que el Estado mexicano se aparte, que dañe la estabilidad financiera del Estado, que ponga en riesgo la vida de cualquier persona, que cause un perjuicio a una autoridad que se encarga fiscalizando o revisando que se cumplan las leyes y cuando alguna otra ley establezca que se encuentra clasificada como reservada. Okay. estas son las premisas eh, básicas para el tema de la reserva de la información la información confidencial es un poco más vamos a decir, la autoridad es más hermética, ¿por qué? porque la información confidencial es aquella que los particulares le entregan a las autoridades es decir, mi contabilidad ¿no? mis ingresos mi información eh, respecto a temas bancarios, temas financieros. Esta información se encuentra clasificada como confidencial, mis datos personales, entre algunas otros, eh, algunos otros tipos de información. Esta no la puede ni revelar el Estado, aunque lo haga, aunque, aunque se justifique en que un, eh, eso tampoco se da en México, ¿no? Que un reportero sea oposición y de repente el Estado revela sus datos, está revelando información clasificada como confidencial y es muy delicado. Puede haber denuncias, puede haber procedimientos administrativos, de hecho no puede, tiene que haber. En fin, este es otro tema del cual no nos ocupa. Entonces les decía, la confidencial es más delicada, la reservada se encuentra reservada por un plazo, cuando termine, por ejemplo, la negociación, cuando termine eh, un procedimiento judicial o jurisdiccional que está llevando a cabo la autoridad, entonces la podrá desclasificar y se volverá pública. ¿Ok? Bien. Mm. Esa es la información que yo puedo pedir ahora. ¿Cuál es el procedimiento? Licenciada, ya nos ha dicho que los ciudadanos tenemos eh, pues, herramientas, ¿no? Pero ¿qué tan difícil es hacerlo? Es ¿Cómo, ¿Cómo les puedo decir? No les voy a decir están comido, ¿no? Porque pues <risa> si no me voy a ver cómo es... Lo pueden hacer sin contador, ¿no? sin, contador, sin contador. Sin contador. Miren, lo que se necesita es esto. Número uno, saber qué información quiero pedir. Número dos, un aparato electrónico, eh, un dispositivo móvil, una computadora, una tablet, el, cualquier eh, dispositivo a través del cual ustedes se puedan conectar a Internet. Y número tres... Saber usar internet, ¿no? O sea, saber acceder a, a la página. Si no, se pueden, se pueden acompañar de su hijo, de su nieto, de su sobrino. Les aseguro que ellos van a saber cómo entrar a la página de la institución que les voy a decir a continuación. Esto te necesita, es todo. Oiga, licenciada, necesito saber redactar. No necesitas saber redactar. Lo único que necesitas es tener en mente qué información quieres y... Tener la certeza de que se encuentre, o que mejor dicho, sea información pública. No puedes pedir, les decía hace un momento, no puedes pedir la información de tu vecino, no puedes pedir la información, no, no, no. Esa es confidencial y la autoridad no te la puede proporcionar. ¿Ante qué autoridad se presenta? Fíjense, en temas de acceso a la información, puede ser eh, autoridades federales o autoridades estatales. La Constitución, nuestra Constitución, reconoce 33 órganos de transparencia especializados para dar contestación. Número uno, tenemos 31 eh, órganos estatales, tenemos info Ciudad de México y tenemos al órgano nacional, al órgano federal, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ahora, ¿Qué pasa? Supongamos, licenciada está muy bien, ya nos dijo, ya presenté mi solicitud, pero resulta que la autoridad no me quiere dar contestación. Tenemos de dos. Acudimos a un abogado. <ríe> Aquí sí, pueden acudir a un abogado o incluso ustedes pueden presentar un medio administrativo de defensa que les voy a platicar a continuación. Fíjense, presentamos la solicitud. Eh, la autoridad, supongamos que presento la solicitud ante el INAI para, para requerirle al SAT determinada información. El SAT tiene 20 días para darle la respuesta al INAI y el INAI me la hace llegar a través de la plataforma. Ahora, el SAT eh, puede solicitar una ampliación de este plazo dependiendo de la dificultad para obtener esta información, pero si no me da a conocer la información dentro de los plazos, entonces yo tengo un recurso de revisión, ¿ok? Ahora, este recurso de revisión se va a resolver en el sentido de si la autoridad me niega la información, o mejor dicho, puede, puede conocer de estos temas. Si la autoridad me niega la información o si la autoridad me dice, no te la puedo dar porque es confidencial. Oye, pero lo que yo te estoy pidiendo es claramente información pública, me la tienes que dar. Ah, bueno, pues eso también se puede plantear en un recurso de revisión. La página que tienen ustedes en su pantalla es donde, se está, donde está la plataforma eh, de, de transparencia en la que se pueden presentar sus solicitudes. Repito, para aquellas personas que se acaban de incorporar a esta transmisión, podemos compartir el material. Si nos hacen llegar en vivo, en vivo, por favor, su correo electrónico. Bien. Miren, esta, esta imagen que tienen ustedes en pantalla es justamente de la plataforma. Aquí les comentaba que la experta en, en temas de solicitud de acceso a la información pública es una abogada del despacho, la abogada Vero. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la sesión está bajo su nombre. Verónica García. Oiga, licenciado, usted me acaba de decir que se puede presentar de forma anónima y lo confirmo. Ustedes en el nombre pueden poner el que sea, no tienen que poner sus datos personales. ¿no? Entonces, bueno, en este caso se hizo de esa forma, se abrió el perfil y miren cómo aquí la plataforma es muy, es muy noble, es muy benéfica. Eh, tienen, por ejemplo, les marca a aquellas solicitudes en las que la autoridad todavía tiene tiempo para contestar, están en verdes. Las que ya se les va a vencer el, tiempo de 20, el plazo de 20 días que les comentaba están en amarillo. Las que ya se venció se las pone la plataforma en rojo y las blancas se encuentran como desechadas. Entonces, bueno, miren, y, y les decía, no solamente a la autoridad fiscal, estas solicitudes de información las pueden presentar a cualquier autoridad. De hecho, en su pantalla, bueno, tenemos... Al, al IMSS, tenemos al Liste y aquí ya le voy, a, le voy a pasar porque les decía que la autoridad me va a querer eh, linchar porque les van a llevar solicitudes de acceso a la información pública, pero bueno, es una herramienta de todos los ciudadanos. Ahora, vamos a platicar de un caso concreto si les parece bien. En el despacho nosotros utilizamos esta herramienta para poder allegarnos de constancias que en algún momento nos sirvan para un medio de defensa. ¿Por qué? Porque las constancias que emite la autoridad a través de esta herramienta tienen el carácter de ser documentales públicas. Entonces, recordemos, y bueno, contador, usted no me dejará mentir, eh, usted es un híbrido, es contador y abogado, entonces sabe perfectamente que eh, la fuerza probatoria de una documental de este tipo, ¿no? de una constancia de este tipo, entonces les decía, bueno, este sería el uso que le podemos dar además de como ciudadano al llegarme a la información. Quiero finalizar esta plática, eh, contadores, ciudadanos, eh, compañeras, contadores, colegas, a todos aquellos que nos estén eh, sintonizando a través de esta plataforma. Quiero finalizar con esto y es muy importante. Debemos ser muy conscientes de nuestra preparación y de nuestra limitación. ¿Por qué? He visto muchos casos en donde a veces eh, personas que no son especializadas en temas jurídicos tratan de incursionar en temas jurídicos y se puede obtener un resultado bastante riesgoso. Entonces, este mensaje se los doy porque... Estas herramientas que compartimos en esta plataforma son justamente en las que no se necesita tener conocimientos técnicos jurídicos. Son para todos los ciudadanos. Cualquier ciudadano lo puede eh, poner en, en práctica, puede hacer uso de estas herramientas. Sin embargo, los medios de defensa, por ejemplo, juicios de nulidad, por ejemplo, recursos de revocación, eh, recursos administrativos de revocación ante la propia autoridad fiscal. Por ejemplo, recursos de inconformidad ante el IMSS. Por ejemplo, y así me puedo seguir, es delicado que ustedes traten de incursionar. ¿Por qué? Porque pueden hacer confesiones expresas que a nosotros los abogados nos van a dificultar mucho la defensa en un medio jurisdiccional o judicial, o pueden exhibir o dejar de exhibir elementos probatorios que son indispensables. Entonces, repito, eh, como usted me parece que, que dio el comentario atinadísimo contador, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, eh, como no cometan el error del SAT de decir que no se necesita contador. Bueno, pues en temas jurídicos no, no, no se necesita el... <risas> No cometan el error de pensar que no se necesita otra, ¿no? Bien, pues con esto, con esto quiero eh, dar por concluido esta, esta charla, contador. Voy a dejar eh, de compartir aquí el, el material. Y si tuvieran alguna duda o, o si usted tuviera algún, eh, alguna duda, algún comentario, contador, bueno, pues adelante. Este es el momento, este es el momento en vivo. Claro, pues muchas gracias, este, maestra Yuselín. Yo creo que es, es bastante importante lo que nos acaba de compartir desde la perspectiva de, eh, personalmente, como le digo, pues yo soy más, más contador que abogado. Bueno, que licenciado en de derecho, porque abogado no soy, ¿no? este Pero yo creo que eh, dentro de nuestra audiencia tenemos contadores, tenemos abogados, administradores, empresarios, eh, eh, muchas personas que en algún momento dicen, oye... Eh, ¿Qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer con respecto a lo que la autoridad me está determinando? O si bien es cierto, por ejemplo, ahorita en, es, en este tiempo eh, a muchos le llegaron algunas multas y yo creo que muchos de los que nos están escuchando han estado en ese caso, muchas multas por eh, eh, presentación extemporánea y no espontánea de las obligaciones fiscales, y, y yo por ahí me, me mostraron alguna multa que está arriba de 13 mil pesos por cada obligación, y son multas que por cada obligación suman como 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos, y entonces el contribuyente, el empresario, dice, oye, pues, contador, tú tienes la culpa, ¿no? ¿Por qué no la presentaste? Y dice el contador, no, pues tú no la pagaste, y, y, y ya nos metemos, pues, vamos a buscar un abogado, ¿no? Porque porque tal vez todavía pueda tener solución en este sentido, ¿no? Yo creo que como dije al principio de esta plática y, y lo menciona aquí la maestra Yuseli, eh, eh, pues, bueno, zapatera tus zapatos, ¿no? Yo creo que yo en ningún momento, bueno, hasta ahorita, hasta ahorita, en algún momento yo creo que lo voy a hacer, pero yo no me atrevería a decirle a algún, a algún contribuyente, pues yo te la defiendo, ¿no? Porque sé que la va a perder. <ríe> a, a, hasta este momento que yo lo puedo llevar, ¿no? Yo creo que Podemos acercarnos a algún profesional de la materia, como la maestra, como algún otro abogado, que nos pueda orientar en este sentido de qué podemos hacer para defender nuestros derechos, ¿no? También debemos estar conscientes, yo creo que muchas veces, debemos estar conscientes muchas veces en que si hice algo mal, lo tengo que pagar, ¿ok? Yo creo que, yo creo que hay muchas lagunas en la ley todavía que se pueden aprovechar, pero como contribuyentes, como contadores, como empresarios, yo creo que también debemos tener la conciencia de que si hice algo mal, de que si estoy consciente de que hice algo mal, pues también estoy consciente de que en algún momento va a tener ciertas reper repercusiones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eh, esta mancuerna entre contador y abogado nos va a, a, a arrojar muchos resultados positivos, ¿no? Yo creo que ustedes... Empresarios o contadores, pues son contadores, tienen a su contador, pero siempre es necesario, es necesario allegarnos de un profesional en la materia y en, este, en estos asuntos de, de, de derecho, en esos asuntos de multas, de controversias, de cuestiones de que nosotros como contadores pues tenemos el conocimiento técnico en materia contable, no en materia de derecho, ¿no? Y hasta me pongo de ejemplo, ¿no? Yo estudié Derecho, pero yo todavía no me animo, pues, entonces yo creo que hay que dejarle el asunto a los expertos para que podamos tener buenos resultados, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, eh, yo creo que nuestro auditorio hoy quedó bastante bastante complacido con los comentarios que se, que se eh, eh, mostraron en este foro. Y pues eh, voy, a, voy a aprovechar también para hacer el comercial. Ahorita ya prácticamente a las nueve, unos 20 minutos, tenemos el siguiente programa con Rompiendo Paradigmas, con mi estimado amigo el maestro Martín Rojas Tamayo, que también nos estuvo viendo por acá. El maestro Antonio Aranda, el maestro Pepe Soto, el maestro Enrique Corona, el maestro Efraín Salvador, que son los titulares, y me parece que tienen un, un invitado el día de hoy. También los invitamos para que a las nueve, a las nueve por aquí tenemos un comentario a las nueve se eh, conecten por aquí nos comenta Yendi abogada también fue mi alumna dentro de la PNT encuentran herramientas que agilizan la búsqueda ah, ya me lo movieron que agilizan la búsqueda de información y el listado de los sujetos obligados a nivel nacional no sé qué es la PNT aquí ayúdenos dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ay, ay, ay, ay, se, se, nota mi se nota mi desconocimiento con estos temas, pero bueno. Ok, aquí nos comenta Yendi que en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentran, transparencia, ¿no? Se encuentran herramientas que agilizan la búsqueda de información y el listado de los sujetos ob obligados a nivel nacional. Aquí Yendi también es abogada. Gagui dice un tema muy interesante, una pregunta, ¿hay un límite de solicitudes por parte de un mismo ciudadano? Ninguno. El, el único límite es que eh, se solicite información que sea pública. De lo contrario, sí. la autoridad contestará en el sentido de que se trata de información clasificada como reservada o como confidencial y no, no nos las puede proporcionar. Es el sí. único límite. Eh, de ahí en fuera, Cualquier ciudadano puede solicitar lo que quiera, cuando quiera. Ahora, hay, hay otra cuestión que también a veces se da en la práctica. Hay información que ya se encuentra visible, que ya es consultable sin necesidad de presentar una solicitud. Por ejemplo, eh, si, yo, si yo ingreso a, a la página del SAT, hay muchísima información ...que puedo extraer sin necesidad de presentar una solicitud de acceso a la información pública. Ahí también hay que ser un, un tanto cuidadosos, ¿no? Si la información ya está al alcance con un simple clic, es decir yo entro a una página oficial de la autoridad y ya puedo tener acceso a esta información, o en alguna otra institución eh, ya se publican estas cifras, estos datos, bueno, pues ahí habría que ser un, un tanto delicado. No quiere decir que no se pueda hacer. Ustedes pueden presentar la solicitud, pero seguramente la autoridad les contestará en el sentido de que ya se encuentra visible en la página eh, determinada, ¿no? Por ejemplo. Ok, perfecto. Pues ya dimos respuesta aquí a a las preguntas del auditorio. Y pues yo creo que, como siempre, todos los temas que se vierten aquí en este foro, en este programa Noches de Censos, son temas que, bueno, para una hora no nos alcanza para platicar de mucho, pero yo creo que, pues, les dejamos ahí la espinita a todo nuestro auditorio para que se puedan acercar. La maestra aquí, Yuseli, eh, aparte de, bueno, de ser la invitada el día de hoy, pues, por ahí tiene también su, su programa, me parece. Eh, tiene por ahí algunos otros foros donde comparte el conocimiento. Yo creo que es importante también seguirla, seguir uh, el conocimiento como tal. Y pues muy agradecidos nosotros aquí en su programa Noches de Census. Personalmente yo creo que no, tenía, no teníamos la oportunidad de conocernos, por lo menos aquí de manera virtual. Por ahí en face teníamos la oportunidad de, de, de, de ser amigos, pero en Facebook. Pero pues aquí ya, ya platicamos un ratito de temas mucho, mucho, muy importantes, pues le agradecemos a nombre de Census Capacitación, a nombre del maestro Antonio Aranda, la, la aceptación a la invitación, y pues no me queda más que invitarlos, creo, el, el otro miércoles voy a estar transmitiendo de la Ciudad de México, por ahí voy a ir a, al diplomado de Censos, voy a ir a ver ahí a mi amigo Martín Rojas Tamayo, el miércoles estaré por México, pero pues, este el miércoles transmitiremos desde la Ciudad de México, los esperamos, y pues este es su programa Noches de Censos, Maestra Yuseli, despídase en nuestro auditorio, un encantado, encantado de tenerla aquí, y esperemos que no sea la última ocasión que la tenemos por acá, bueno, aquí en este programa, porque ya estuvo ahí en rompiendo paradigmas, pero aquí en este programa Noches de Censos, y pues muchas gracias por la aceptación de la invitación. No, hombre, al, al contrario, contador, siempre será un gusto eh, poder estar en esta plataforma que la verdad es que ya se les tiene cierto cariño, no se crean, no se crean, pero ya, ya hay cariño. <risa> no, les, les agradezco muchísimo, eh, la verdad es que en lo que, en lo que se pueda compartir eh, es información que a veces dejamos pasar, la verdad es que entre la gran carga de trabajo, como usted bien decía, no solamente es eh, respecto a materias, es decir, contadores y abogados, sino que dentro de la misma profesión hay otras eh, especialidades. Por ejemplo, siempre le he dicho, su servidora, eh, su perfil profesional es fiscal, pero en temas administrativos, ya con temas penales, ya es indispensable eh, vincularlo con un abogado especializado en temas penales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. y así incluso dentro de las mismas profesiones hay especializaciones y bueno, muy bien, muy buen comentario, me parece, zapatero a sus zapatos. Pero hay otro tema que no me gustaría dejar de decir. La cultura de la impugnación. Contadores, ciudadanos. Si nosotros permitimos eh, que la autoridad se siga extralimitando, lejos, muchas veces se piensa, no quiero tener más problemas, ¿no? Esa es como la idea inicial. Pero lejos de dar ese mensaje, el mensaje que estamos dando es que nos vamos a dejar de todo lo que nos quieran hacer que si la autoridad al día siguiente me quiere notificar 80 multas que ni siquiera están dirigidas a mí, pero que ya me las mandó en mi buzón tributario y yo no hago nada, pues entonces que lo siga haciendo, ¿no? Yo no me voy a quejar, no voy a impugnar. Ese es un mensaje muy eh, delicado que les pido, por favor, no hay que mandar. Hay que obligar a la autoridad, nosotros obligarnos a cumplir con la ley y obligar a la autoridad a que también cumpla con la ley, ¿no? Y cómo se hace, bueno, pues a través de este tipo de herramientas o, en su caso, a través de las, de los medios de defensa jurisdiccionales o judiciales. Perfecto. Pues muchas gracias, maestra Yuseli. Eh, Un honor tenerla aquí y pues no, no me queda más que despedirme de la audiencia. Un gusto tenerlos aquí en este, su programa Noches de Census. Los esperamos el, el próximo miércoles siete y media de la noche. Como les dije, voy a estar Transmitiendo por ahí desde la Ciudad de México, pero pues nos vemos ahí el miércoles en Noches de Census. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Eh, siempre es importante compartir este conocimiento. Gracias maestra Yuseli. Y pues nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta la próxima.